¡Hey, hey, bienvenidos una vez más a Kaboom! El día de hoy te presentaré los filmes que posiblemente se estrenarán este 2021, ya que debido a la pandemia puede ser que algunos estrenos se pospongan o mejor aún que se estrenen en alguna plataforma de streaming. ¿Tú qué crees? Coméntamelo acá, en esta encuesta que está apareciendo aquí arriba, en la parte superior derecha. Ahora sí, comencemos. Cruella El clásico de Disney 101 Dálmatas llega a escena este nuevo año, en un live action protagonizada por Emma Stone donde da vida a la famosa Cruella de Bill. Esta película se estrenará el 26 de mayo del 2021. Ghostbuster Afterlife Su estreno está previsto para el 12 de marzo del 2021 y está dirigida y coescrita por Jason Reedman y Gil Cannon. Será una secuela directa de la película Ghostbusters 2 de 1989. Raya y el último dragón. Esta es una nueva película animada de Disney y nos contará la historia de Raya, una guerrera solitaria que está en la búsqueda del último dragón, que le ayudará a salvar a Kumandra de los siniestros monstruos dron. Se estrenará el 12 de marzo. Morbius. Ya el atleto deja de lado al Joker para meterse en el papel de otro villano. Esta vez se trata de Morbius, un doctor que trata de curar una enfermedad que tiene en la sangre, pero falla. Y por error se convierte en vampiro. Esta película está ambientada en el universo de Spider-Man y se estrenará el 26 de marzo del 2021. Rápidos y Furiosos 9 aunque ya se confirmó que la saga llega a su fin en la película número 11, aún nos quedan algunas entregas para disfrutar. Y si todo sale según lo planeado, este filme será estrenado el 28 de mayo. Así que aún tenemos a Dominic para rato. Minions, el origen de Gru. El 2 de julio será el día que los pequeños cabezones amarillos viajen al pasado para conocer a su villano favorito con tan solo 12 añitos. Harley Quinn Para los fans de Margot Robbie se estrena este 6 de agosto la película Harley Quinn donde la podremos ver como protagonista de esta nueva aventura dirigida por el mágico director James Gunn The Kingsman la primera misión El 26 de febrero llega la tercera película de la saga Kingsman se trata de la precuela en la que viajaremos al pasado para conocer el origen de este inesperado servicio secreto británico Space Jam 2 24 años después llega la secuela de la legendaria película Space Jam Protagonizada por Lebron James, Jim Carrey y Michael B. Jordan Se estrenará el 16 de julio de este año 007 Sin tiempo para morir Este filme de James Bond promete y demasiado Con la reaparición de Daniel Craig en la pantalla grande La película será estrenada el 2 de abril Tom Holland la hace de nuevo y protagonizará la película Uncharted, basada en el videojuego estrenado en el 2007 para la Play 3, contando la historia del caza recompensas Nathan Drake. Esta será estrenada el 16 de julio. Misión Imposible 7 A pesar de las polémicas que se han generado, su estreno se prevé para el 19 de noviembre del 2021, y será Tom Cruise quien dé vida nuevamente a Ethan. Aunque todo dependerá de la pandemia y quizá algunas fechas podrían variar. Y finalmente se viene uno de los filmes más esperados de Marvel, Black Widow, se estrenará el 7 de mayo de este año, haciendo aún más grande el universo de Marvel, contando la historia de Natasha Romanoff y cómo fue que se convirtió en viuda negra.